¿Qué tal Rubíqueros? Este es un nuevo pedido, esta vez de la tienda online puzlesdeingenio.com, como podéis ver en la caja. Y nada, vamos a abrirla y a ver su contenido. Bueno, antes de sacar todos los cubos, vemos aquí el, el embalaje y vemos la protección que tiene con, con unas piezas de porexpán para poder proteger mejor los cubos. La verdad es que viene bastante bien protegido todo el contenido. Bueno, el contenido del paquete que hemos pedido es el siguiente. Tenemos en primer lugar un Dian Sheng Blade. Tenemos un MoJu 2x2x2. Tenemos un Show de 4x4x4. Y en último lugar un Dian Sheng Shield. Los envoltorios han venido en bastante buen estado. No, no tienen ningún problema ni ningún desperfecto, como podéis ver. Aquí tenemos el de 4x4x4 la caja está en perfectas condiciones, y lo mismo pasa con todos los demás, así que en ese sentido, bastante bien. Vamos en primer lugar con el cubo Moyu de 2x2x2, aquí lo tenemos. Como veis, eh, en primer lugar, en cuanto a los colores, podéis comprobar que tanto el, tanto el color amarillo, como el color verde, como el color naranja son colores bastante fuertes, son colores eh, fosforitos, y en comparación el azul y el rojo no destacan tanto. En cuanto al tornillo de la cara central, vemos que en este cubo eh, está prácticamente a la vista, como ocurre con el BitChu, que lo tenemos aquí, y en contraposición a, a un Lanlan Lan de 2x2, que es este que tenemos aquí a la derecha, y en el cual el tornillo está más oculto. En cuanto a la, la suavidad del, del cubo, es bastante buena, y lo que sí podemos notar es... Eh, Sí que podemos notar que suena, al moverlo suena bastante, aunque no tanto como el Wichu que tenemos aquí a nuestra derecha. Por último decir que este, este cubo tiene un sistema antipopeo, lo cual lo hace bastante, bastante fácil de, de mover. Vamos ahora con el Shenzhou de 4x4x4, que es este que tengo aquí en las manos. Y, como veis, es un cubo con el, con el plástico de las piezas de color blanco y con la, las pegatinas de color blanco en vez de las de color negro, que es algo que suele ser habitual en esta marca. En comparación con el Dayan MF8, que tengo aquí a la derecha, podéis comprobar que el Shenzhou es, un, es ligeramente más pequeño, unos 2 o 3 milímetros más pequeño eh, en la longitud de, de su lado. Tiene eh, un núcleo que es una esfera, y ahí en el interior como podéis ver está el tornillo con el que se puede ajustar la, la dureza del cubo y la verdad es que tampoco hay ninguna queja eh, en el movimiento, va bastante suave y viene lubricado, se nota porque las, las, en las manos eh, queda una película de grasa al cogerlo al principio y es una buena noticia que venga ya lubricado Asimismo, en este cubo, en el interior de la caja, viene un, un papel con instrucciones, en chino, eso sí, para, para resolver el cubo de, de 4x4x4. Vamos ahora con el Diansheng Blade, que es este que tenemos aquí. En primer lugar, eh, viene, además de la caja de, de cartón, viene un embalaje de plástico que lo protege mejor todavía. Y si lo quitamos, tenemos aquí este cubo. Es un paralelepípedo, un cuboide, y se mueve la verdad es que bastante bien, aunque hay que moverlo con un poco más de cuidado ya que las piezas pues, tienen diferentes formas. Una cosa a, a reseñar es que eh, tiene una cara con color blanco y la cara contigua tiene color gris, color gris claro, y esto puede llevar a confusión a la hora de hacerlo, si pueden, los colores pueden confundirse fácilmente y aquí tenemos el otro cuboide de DianSheng en este caso el Shield que también viene en un envoltorio de plástico adicional y aquí lo tenemos es otro cuboide y también se mueve con una se mueve con facilidad al igual que, que, el, que el Blade y eh, en este caso no ocurre lo que ocurría en el anterior, que es que el color gris está en una de las caras hexagonales y el blanco está en la cara opuesta, así que aquí no va a haber ese problema que teníamos en el anterior cuboide. En cuanto a los plazos de entrega, en la página web pone que si el pedido se realiza antes de las 5 de la tarde, eh, te lo envían a casa y llega al día siguiente. En este caso ha sido así, es una tienda ubicada en Barcelona y nosotros somos de Madrid, así que no ha tardado demasiado. En ese sentido, estamos muy contentos. En conclusión, estamos muy contentos con este pedido y sin duda alguna volveremos a pedir en Puzzles de Ingenio. Eh, esto es todo. No dudéis en escribir a la sección de comentarios del vídeo si tenéis alguna duda y podéis seguirnos en, en el canal de YouTube, en Twitter, arroba y en nuestra página web iberorubic.com.